Soy Isabel de Armas, en esta unidad vamos a crear listas con las referencias, informes y cronografías. Lo primero que vamos a ver es cómo podemos producir una referencia en un estilo de cita. Nos pondremos sobre la referencia y con el botón derecho del ratón nos saldrá un desplegable que elegiremos eh, la opción crear una bibliografía a partir del ítem seleccionado, se creará entonces un archivo de texto que le podemos dar el nombre que queramos para identificar la referencia y lo guardaremos también en una ubicación de nuestro ordenador. Veamos cómo vamos a ir al programa y veamos cómo, cómo sería. nos pondríamos, vamos a elegir una, referen una referencia para crear una bibliografía a partir del de ítem seleccionado. Vamos a elegir un estilo de cita, entre estos favoritos, de momento tenemos unos pocos, cuando nos registremos, habíamos dicho en unidades anteriores que había miles de estilos podríamos modificar esta lista de favoritos y al añadir algunos más. Eleg elegimos el estilo APAS, esta edición, y nos guardaríamos un archivo de texto RTF que podremos abrir con Word. Decimos aceptar. Vamos a, a darle un nombre a esa referencia lo guardamos y vamos a abrir Word Y aquí nos ha abierto, nos ha dado la referencia en estilo APA. Apellidos, iniciales, nombre entre paréntesis, como es un libro, el título en cursiva. Bueno, pues de la misma manera podemos hacerlo con una carpeta. crear una bibliografía a partir de la colección. En esta ocasión vamos a elegir estilo MLA, séptima edición. Nos va a dar como nombre el título de la colección, que lo vamos a dejar. Y lo podremos abrir con Word. Aquí tenemos la lista por orden alfabético, en estilo MLA, por ejemplo, cuando se repite un autor, la siguiente, la, si es de la, del mismo autor, la referencia siguiente se, se pone de esta manera, con, con tres guiones, y el año al final. Bueno pues hemos dicho que para crearnos una bibliografía botón derecho del ratón y guardar en la ubicación que queramos de la misma manera podremos hacer informes de una referencia o de una colección un informe es una manera de presentar la referencia o las referencias con todos los campos. Y no solo eso, sino también todo lo que vaya adjunto a la referencia. Por ejemplo, eso, los adjuntos, eh, cuando se ha accedido, etcétera Bueno, pues veamos cómo sería también... De una referencia, lo mismo, crear una bibliografía, un informe a partir del ítem seleccionado o crear una, un informe o producir un informe a partir de la colección. Bueno, pues aquí lo tenemos, en el que nos aparecen las notas adjuntas, si hay PDFs también, las marcas que tenga, todo el informe. Y si es de una referencia, pues lo mismo. Aquí nos aparece. Para guardarlo sería desde aquí, desde archivo, archivo guardar como, y nos guardaríamos el informe. Por último, vamos a ver la, la posibilidad que nos da el programa Zotero de crear cronografías. Esta funcionalidad puede ser útil, por ejemplo, cuando necesitamos localizar libros y artículos publicados en un determinado año, año de nuestra base de datos porque tenemos muchas referencias. O, no en un año dado, sino en un periodo específico, por ejemplo, en una década. Podremos generar listas de tiempo y podremos aplicar marcas de color, filtros y escalas temporales. ¿Cómo creamos la, la cronografía? Pues desde la barra de herramientas de Zotero arriba hay una rueda que, eh, que es el botón de acciones. Ahí se va a abrir un desplegable y nos va a aparecer la posibilidad de crear una cronografía. Podremos crearnos la cronografía desde una determinada carpeta, pero lo vamos a hacer desde toda la colección, para que nos dé desde toda nuestra base de datos. Vamos a ir al botón acciones, crear una cronografía y aquí nos aparecen pues, las líneas de tiempo y las referencias que podríamos pinchar. También podríamos eh, saltar a un determinado año, que nos aparezcan las referencias de ese año, o de una década. Bueno, pues con esto acabamos la, esta unidad. Muchas gracias.